Buenas tardes, soy Lokman, me, me en Bangladesh, estoy en el País Vasco casi siete años. Eh, soy Cristina Vieira, eh, vengo directamente de Brasil, llevo eh, 16 años aquí. Eh, soy Salah Yacobi, soy marroquí y como bien indica mi nombre que... Nací mirando a la Meca. Llevo 14 años aquí, de lo cual hay que restar 3 años de la época que estuve ilegal. Pues me llamo Sahibzada Mohammed Imran y soy de Pakistán, soy pakistaní. Y aquí en Bilbao vivo en San Ignacio, zona de Bilbao, desde 11 años. Vale, soy Shukri Mansur. Eh, soy de Egipto, del Cairo, y es, estoy aquí desde marzo 2020, solo algunos días antes del eh, confinamiento. Mathieu es eh, de Burkina Faso. Eh, Mathieu tiene 52 años. Sí. Es, es casado, eh, tiene seis hijos. Tres chicas, tres chicos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el País Vasco? De, de 2006. Eh, venta de menor. De Sosoria. Va eléctrico. Esto es una chacufería. Es Está en el barrio de San Francisco. Franquicia de perfume. De equivalencias. Restaurante, sí. El restaurante, eh, como el título Rosto Egipto, sí. eh, como la típica eh, egipcia, y además internacional, como shawarma y otras, sí. pero el más importante de la comida casera, fresca y saludable. Sí. Mi propio show cómico, El Perata del Estrecho. Eh. Tenemos un negocio como un hostalero de kebab y. Enfrentamos muchos problemas. Base, primero ese idioma, que yo tenía eh, experiencia de idioma inglés y aquí no he encontrado inglés nadie, sí. pues así me he puesto y al final he quedado de hostalero. Sí. Eh, para mí no ha sido difícil porque tengo documentación, la parte que ya estaba viuda y, y no he tenido pegas por, por la documentación y la entrada.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 que ya lo pedido alguna vez pero dice está denegado no lo deja la financia es que la respuesta ha sido no, no pueden financiarle no y no sabe por qué no esto lo dice dónde, qué quieres la, la dinero tenemos que hacer la factura pero está negocio la poco pequeño por ejemplo yo como compro la asesoría, sí. por ejemplo, poco a poco la compro la chino, no lo deja la factura oficial, sí. lo deja la albarán. Sí. Pero él no, esto no acepta el banco, albarán no acepta el banco. Sí. Pero la mayoría está China no deja la factura oficial, deja la albarán. Sí. Pero dice. En la banco tenemos que presentar tú dónde la gastas la dinero. Ya sí. tenemos que hacer la factura oficial, pero Alvará no lo acepta en la banco, pero necesitas la negocio. Pero esto hace mucho tiempo lo ha perdido banco, no lo deja la fianza. Tenemos pero... mucha experiencia de papeles, de El idioma es complicada, sí. porque cuando entramos nosotros aquí empezamos de cero, de uno a b c uno cero, hola. Ay. Pues en este momento, dentro de tres años, no he conseguido mucho idioma. Eh, mi situación aquí desde que llegué, pues aquí llevo 13 años, pero mi situación siempre ha sido regular. Sí. Pero si no hay muchos migrantes, bueno, que sé que los hay, que tienen sí. todas las ganas de emprender, de... En caso no, porque siendo una persona migrada por el lugar desde el principio, pues se facilitan mucho las cosas. Pero sí, sí es, sí es un problema. Hay muchísima gente que no está o que tiene un visado que, no, que no le vale para este tipo de cosas, o que ha venido como estudiante y luego ha venido a emprender y no le facilita el cambio de visado, entonces sí si que es, es complicado. Sí. El problema conmigo es que no podía disfrutar esa financiación sí. eh, porque eh, no he trabajado eh, ni he tenido vida laboral sí. ni número de seguridad, seguridad social entonces estaba eh, imposible eh, Tener proyectos originales eh, únicos, siempre buscar su, su toque personal, su sello personal, confiar en, en su, sus habilidades, en eh, su creatividad y, y sin más, eh, siempre tener esa disciplina y, y tirar para adelante y, y dejarse llevar. Primero, local, tienes que buscar un, un buen local, ¿no? Eh saber o que quer poner, buscar ajudas, conhecimentos com pessoas expertas e, ou fazer cursos. Eu entenderia que se queres negocio um negócio mais avançado, enfim, e que busque um curso ou ajuda de profissionais.